Felicitaciones por desarrollar con empeño el curso Formación de Tutores en Educación a Distancia. La educación a distancia requiere actualizar constantemente las competencias docentes. Por ello, vale la pena aprovechar las diferentes opciones formativas que se ofrecen. Ya que brindan la oportunidad para ampliar y complementar la formación profesional. Ahora que ha adquirido nuevos conocimientos, es momento de aplicarlos en su actividad docente. Recuerde que como seres humanos estamos en constante crecimiento, por ello es importante integrarse en una formación permanente, la misma que le ayudará para ser cada día un mejor profesional. Una vez que ha concluido el curso, cuenta con los elementos para realizar su labor docente de forma efectiva y contribuir a un proceso formativo de calidad.